porque este es el. que marca es, el es? Galaxy S21 Ultra 5G. Y hay una empresa pues, que te lo alquila como lo los era, rentings, ¿no? Como un renting. Es un renting de móvil. El móvil puede que sea usado o nuevo, no, no lo sé. Bueno, como los rentings, ¿no? Rentings. El coche de alquiler. Justamente, soy el primero que pidió este modelo de móvil y lo estreno yo. ¿no? Pero lo, lo vamos a saber ahora mismo. ¿Y si se te rompe? Si se rompe, tiene un seguro. Ah, vale. Tiene un seguro que cubre el 90% de los daños. Ahí estamos viendo ya, ya estamos viendo. la marca Galaxy. y el modelo S21. Samsung Galaxy S21, la caja no tiene más nada. La caja ya no Lo tiene tenemos nada. todo aquí. Ah, porque estos móviles ya vienen sin cargador, sin auriculares. Sí, nada. bueno, por eso ya no es por la empresa de alquiler. Claro. Los Galaxy, ya no, los, los iPhone, tal, ya no traen más. Está abierto. O sea, el móvil probablemente sea usado. Vale, la caja ya sabemos que efectivamente... Sí, tiene una cinta... O ellos es... mismos lo habrán abierto o para ellos, asegurarse. ellos lo abren para configurarlo o por no, algún. No Tienen sabes. una cinta igualmente. Y Ese aquí tenemos el móvil... ¿El tuyo cuál es? ¿Color plata? ¡Guau! Wow. Wow, ¡Qué pepinazo, ¿no? Vaya máquina de matar. O sea, esto es, esto Queríamos es... vídeos top para... Para el, el vato, rato, ¿verdad? pesadito, eh. Grandote y pesadito, eh? Nosotros tenemos el Note. ¿Qué más trae esto? A ver. Mira el modulo de las cámaras, es imponente, eh. Y pesa mucho. Agárralo, eh. Agárralo. Increíble, eh. Sí, sí, pesa. Hombre, pesa un poquito más, que, más el el que el Note. que tenemos, eh. Sí. No, no trae la cajita, el cargador y con Dios, está. No, no ah, pues viene cargador. Y el... Ah, y el vale, entonces viene para este. abrir la tarjeta. No, no, cargador no trae, trae el cable.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 Sí, sí, sí, sí. Carga, funciona, cabe, gente, está gente nuevo, la caja está abierta, normal, sí. porque ellos lo van a verificar. Que... Pero está limpito, o sea, no es que digas, ay alguien lo usó, que asco me voy a poner, no, bueno, no. igualmente lo desinfectaremos, ya que también en Albato tenemos los productos de nano, ¿verdad? Se va a ir el, el, el coche y se va el móvil. <risa> a que te lo limpie. Sí, bueno, pues sí. Bien, ya está la bueno, ya pues listo, te ya tenemos aquí un móvil. Que te lo alquila. La primera vez que alquilamos un móvil. Y a ver qué pasa? Que ahora lo tendré.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 Tiene estabilizador incorporado, es una locura. Genial. Gracias. Chao.